Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy vamos a ver tres sitios PTC para tráfico oferta CPA. Los sitios PTC son pago por clic. Pay throw click. Pero no el pago por clic que ya conocemos, sino más bien es pago por clic en cada anuncio. Nosotros nos damos de alta como, como advertisers en estos sitios y ponemos nuestros anuncios para que otras personas les den clic y los vean. No tienen un grado de conversión como un pago por clic normal, sin embargo, sí que son útiles para determinado tipo de oferta CPA. Estas ofertas tienen que ser sumamente buenas. No te la sugiero para Content Locker, esto no es para Content Locker porque tienen que ser sumamente atractivas y esta gente que está en estos sitios habitualmente de membresías les pagan por ver una publicidad. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestras publicidades súper atractivas para que cuando la vean les den ganas de comprar eso que están viendo. De eso se trata el PTC para tráfico de CPA. También se le llama PPV, Pay Per View o Pago por Ver. Hay muchos sitios de este tipo, pero tienes que tener cuidado con cuáles escoges, porque muchas veces hay demasiado fake, hay muchos softwares que ven nuestros anuncios en automático. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestras visitas que vamos a pagar sumamente baratísimas,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 para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas este video con tus amigos y que lo guardes en tus listas de reproducción favoritas. Y sin más dilación, vamos a ver cómo funcionan estos sitios PTC y cómo podemos generar ingresos para las ofertas CPA con estos PTCs. Lo primero, no vas a tener grandes conversiones. Aquí te van a llegar miles y miles y miles de clics sin conversión. El grado de conversión es tan bajo que necesitas 10.000 clics para una conversión. Es muy bajo. Pero también cabe mencionar que es muy baratito. Vamos a ver estos tres sitios que he seleccionado para ti. Y son estos. El primero que te voy a presentar es Skippy Ads. Súper sencillo. ¿Ves? Monetiza tus PTCs o pago por clic o pago por vistas, que es lo mismo. Pagamos Pay to Click Ads pagamos por dar clics en anuncios o este lo que me gusta de, de Skippy Ads es que también tienen tareas y ofertas disponibles no solamente es para que den clic en un anuncio me has oído hablar alguna vez de Pico Workers que es un sitio en el cual la gente se suscribe hay miembros que están ahí metidos y lo que hacen es tareas nosotros como marketers de CPA les decimos, mira, haz clic en este sitio, pon tu correo electrónico y envíame una captura de lo que has hecho. Eso es un tráfico incentivado. Y aquí pueden hacer ese tipo de tráfico. Tú vas a conseguir a una oferta, a una red CPA, que sea que el deje en el correo electrónico. Y aquí también puedes hacerlo. Se llama Buy to Clicks o Task and Offers Available. Tareas y ofertas disponibles vale Nosotros somos advertisers, no somos publishers. Hombre, si quieres ser publisher ya sabes que te puedes dar de alta y empezar a ganar dinero de otra forma. No con el CPA, sino haciendo clics o tareas que vamos a poner los advertisers. Los advertisers para nosotros es esta parte. Campañas fáciles de manejar, campañas de PTC, campañas de tareas, que esto es súper, súper bonito. Pero acuérdate de lo que te dijo al principio. Vas a recibir mucho tráfico y poca conversión pero merece la pena, campañas de banners, de texto, detección antifraude, anuncios cada 24 horas con clics únicos bueno, darse de alta es facilísimo, aquí te dicen ya más cosas para los publishers, para los advertisers y ya está, es muy muy fácil, vamos a dar regist register, o register y aquí fíjate lo que te piden tu nombre, tu username, un email y un password, se acabó eso es todo, es muy muy sencillito, que pongas tu nombre completo, que no uses nombres fakes, que no uses fakes en este campo. Entonces vamos a poner uno, mi nombre es Betty Romerito, okay. eh, mi username va a ser Betty Romerito, todo con minus. mi email vamos a poner este, y de password voy a poner el mismo email. Y así no se me olvida. Y le voy a dar Listo. Me han enviado un código de verificación. Y yo ya puedo entrar. Este es el correo que me acaban de enviar. Este es el correo que me acaban de enviar. Le voy a dar clic en la confirmación. Y ya estoy aquí. Activo. Me voy a poner mi username. Mi password. No soy un robot. Me voy a loguear. Y eso es todo. Fíjate que ya tengo que poner aquí mi balance. O comprar. O adicionar fondos. bla, bla. Y lo que yo puedo anunciar aquí, me voy a ir, por ejemplo, a Purchase Credits. Ves aquí me ponen un pack de banners, 75,000 clics por 2 dólares. PTC Pack, 30,000 clics por 11 dólares. Tareas, 200, fíjate cómo sube, 200 tareas por 14 dólares. Y Text Pack, 100 por 0,70. Yo ya aquí decido lo que comprar. También hay más, ¿eh? si le das a la flechita te aparecen más packs, más cositas para comprar. Y tú ya aquí compras lo que tú quieras. Yo lo que hago con este tipo de herramientas es comprar o bien PTCs o bien Task Pack. Esta es mi favorita, el Task Pack. Fíjate que hay 200, 100 o 500. Y haces tareas. ¿Qué tipo de ofertas pongo? Pues me voy, por ejemplo, a CPA Grip. Este CPA Grip me voy a loguear. Es muy fácil entrar al CPA Grip. No te piden apenas nada. Y dentro de CPA Grip, yo me voy a ir a OfferTools. Y en OfferTools, las ofertas. My offers, por ejemplo. Y elijo una. Como no sé de dónde sean los PTCs, pues puedo elegir las que sean internacionales. De todos los países. Y aquí ya tengo un montón de ofertas. Mira, estas son las que tienen buen profit dentro de la red. Y yo elijo alguna, la que sea. No voy a hacer Content Locker, porque... Este tipo de redes no son aptas para Content Locker, sino para ofertas normales billy Mira esta 19 de Payout, 4, 12. Estas que tienen un Payout tan alto, tampoco son tan buenas, porque yo quiero tareas muy sencillitas. Por ejemplo esta, Email Submit, solo de Email Submit Desktop. Aquí yo elegiría esta, este tipo de ofertas y son las que pondría en las tareas para ese tipo de PTC. Es muy sencillo. Lo importante aquí es que no elijas ofertas que no te van a convertir. Elige las sencillas. Emil Submit. Las que sean un solo paso. Como estas de Gift Cards. Pues no les importa rellenarlo. Y luego enviarte a ti una prueba de, de que lo han hecho. Y se acabó. Y a ti te pagan. Eso es todo. No, no hay que darle más vueltas. Este por ejemplo está muy bien. A new Playstation 5. Pagan bien. Es para Canadá. Es Emil Submit. Es solamente para desktop. Fíjate que es para desktop. No es para móviles, así que hay que tener cuidado con este tipo de cositas. Y hacerlo en este tipo de redes en la parte de tareas. Hombre, también puedes poner PTCs, pero para PTCs es mejor ofertas de juegos. Por ejemplo, que tienen que ver el anuncio. Y el anuncio tiene que ser increíblemente visual para que puedan darle clic. Si no, no le darán clic. Por ejemplo, este de FIFA 22 está muy bien. Es un pin submit. No te va a convertir hasta los 10.000 o 20.000 anuncios, así que tienes que comprar muchos. Pero no es tan muy caro. Si tú vas a coger un PTC, fíjate con treinta 30.000, 11 dólares. 11 dólares y puede haber una conversión. Y aquí la conversión es de 86 céntimos. Por lo tanto, tienes que tener más conversiones para que te convenga ese tipo de pago. Este, por ejemplo, un banner pack te dan 75.000 por 2 dólares. O bien 50 por un dólar. Y aquí yo me buscaría una oferta. Con 50 me tiene que caer al menos una o dos conversiones. Me busca aquí una oferta que me pague un poquito más de un dólar para amortizar. Y esta, por ejemplo, de unos 73 estaría bien. Y correrla en ese tipo de redes. ¿Qué otra red hay? ads IELTS. ads es muy parecida. Esta es estrictamente por clic. Sale también muy baratita. Pues nosotros somos advertisers. A menos, claro, que quieras ser publisher, bla, bla, bla, bla, bla. Pero como advertiser, y aquí nos dicen que eh, los advertisers desde 0,005 por clic, esto quiere decir que 1000 te salen en 5 dólares. Así que hay que tener mucho cuidado. Necesitamos depósitos mínimos de 20 céntimos, que es muy baratito, responsive. Y una serie de cosas. Simplemente nos damos de alta como advertiser. Recuerda siempre como advertiser. Sign in. Darse de alta es muy fácil. Username, email, password, mine account. O sea, es decir, que vas a hacer tú? Nosotros somos advertisers. Y ya está. Nos damos de alta. Me voy a dar de alta aquí en directo contigo para que veas que es súper fácil. Ahí nuevamente hay que verificarla y ya podemos entrar. Me acaban de enviar el email de registro. Voy a confirmar mi email. Ya estamos que me espere tres segundos, pues esperamos los tres segundos, ya estamos, entramos, y ya estamos aquí, este es mi balance que es de cero, el dashboard, el tipo de campañas que puedo hacer, es crear una nueva o manejar, si le doy crear campañas nuevas, el nombre de la campaña, qué tipo de campaña, coste por clic o coste por mil, si es por mil la conversión va a bajar, y si es por clic, bueno... Aquí tenemos que poner ofertas que sean increíblemente atractivas. ¿Qué tipo de ofertas te sugiero aquí? Las de Bitcoin. Porque mira, trabajan faucets. Y el trabajar faucet quiere decir que están metidos en el mundo del Bitcoin. Entonces me voy a CP Agri. Por ejemplo. Aquí por ejemplo voy a buscar Bitcoin. Bitcoin por ejemplo. Todos los países. La gente que está metida en los faucets es porque quiere Bitcoins. O quiere criptomoneda, quiere Ethereum, Bitcoin... Y acciones, ese tipo de cosas entonces aquí me voy yo y busco algo que sea Bitcoin es pues aquí me aparecen ya Bitcoins lo que pagan, busco que no sea muy cara, esta por ejemplo está muy bien pero es de submit y para Grecia, esta también 0.60 submit Mobile vuelve la del FIFA en fin, buscaría ofertas afines a la red de tráfico con la que estoy trabajando, luego ya viene el target, fíjate aquí sí que nos dejan targetear, ya sea todos los dispositivos o solo Android. El país, nos dejan poner el tipo de país, aquí está más fácil para trabajar nosotros. El target puede ser AutoFacted, cripto, ganar dinero, otras, tecnología. Como ves, tienen pocas categorías, pero son muy, muy específicas. De modo que tenemos más oportunidades de tener aquí conversiones. El budget diario, el budget de la campaña, si por ejemplo hay que dar 10 dólares y que sea un dólar diario. El coste por clic, ojo con esto. Mínimo CPC 0,01 y te recomendamos un CPC más alto para mejorar resultados. Y el mínimo ratio es de 5 dólares, es decir 5 dólares 0,05 y son mil, mil clics, mil. Yo si le pongo 10 pues estoy dentro del ratio, 0,02 pues está bien. Luego ya tenemos que poner los banners, la URL de destino, el tipo de banner. ¿Ves? Tenemos varios banners. Yo siempre voy por este, 300x250. Subimos el banner y ya manejamos nuestra campaña. Y eso es todo. Y con esto nosotros podemos convertir CPA con muchísimos clics, muy baratitos, con determinado tipo de ofertas. Y por último te voy a presentar NeoBooks NeoBooks también es otro tipo de red. De, de PTC, no me voy a dar de alta porque ya son demasiadas, solo quiero que veas que el funcionamiento es muy, pero que muy parecido y puedes generar ingresos con este tipo de fuentes de tráfico, pero atento, muy específicas las ofertas y no te asustes si ves miles de clics y cero conversiones, porque aunque son gente, no son robots, simplemente les pagan por hacer clic en el anuncio. Si es muy, muy, muy bueno, se registrarán en el anuncio pero no es el fin de estas páginas. Estas páginas lo que tienen que hacer es miles y miles y miles de impresiones, de clics y pocas conversiones. Pero sí que hay conversiones. Hay gente que se ha hecho de mucho dinero con este tipo de tráfico. Algunos muy famosos, por cierto, no digo nombres. Pero hay algunos muy famosos que se han hecho con mucho dinero con este tipo de tráfico que también se le llama Pay Per View. Pago por Vista. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado estos tres sitios de PTCs para tráfico de ofertas CPA muy específicas. Se puede, el, es tráfico muy baratito, pero las conversiones son muy bajas. Pero sí que hay conversiones. A mí me ha funcionado. Y además me ha funcionado un sitio muy específico para una oferta de Hotmart. Pagué, me parece que 12 dólares. 12 dólares es mucho dinero en estas, en estas casas pero tuve una sola venta de 37 dólares, me parece. Entonces, hubo un, más o menos 20 dólares de diferencia y a mí me funcionó perfectamente bien. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este video. No te preocupes que los enlaces te los voy a dejar aquí abajo para que no tengas que ir a buscar nada. Dale click al video si te ha gustado y no olvides, Marketer, que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!